Pues les saludamos, les saludamos en esta hora y... Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al espacio de hoy. Oramos en vivo con sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Así es, sean bienvenidos. Claro que sí, sean bienvenidos. Eh, hoy tenemos algo especial. Así Vamos es. Vamos a tener un tema. El tema de hoy es... Quédate en casa. Ah... Quédate, quédate en, en casa, casa. Ajá. bueno tal vez ya lo estás haciendo, <coughs> perdón, así es, tal vez ya lo estás haciendo eh, con esto de lo que ha estado aconteciendo a, sí, a del, nivel global, sí, sí, de, de este virus, de este <coughs> coronavirus, así es, entonces pues eh, no puedo dudar que ya estés en casa, pero quizás tengas algún tipo de pensamiento por ahí que tú pudieras estar diciendo, ay, pero qué hago. ¿Qué hago? Sí, me aburro y me, me fastidio mucho. Ah, eso es lo más <risa> común. Cuando no estás acostumbrado a estar en tu casita, así es. En tu departamento, donde quiera que tú habites, pues sí, todos los días, todo el día, toda la noche pero que hago, Ajá. me ya. aburro y, y me fastidio mucho, sí. y luego empiezan las dificultades, empiezan los pleitos, empiezan sí. las, las contiendas, y empiezan todas esas situaciones que no debieran de acontecer. Claro, así es. Y mire que se lo está diciendo una pareja con muchos años de casados. Claro, claro que sí, unos poquitos años. Nosotros tenemos, so, andamos ya en, en los... 50 y algo 50 y <risa> algo, no, y muchos algo <risa> así es, así es, ya, ya, 53, ya pasamos los 50 años de casado. Ah. más siete años de novios, así que imagínense, imagínense eh, y nunca es. nos hemos aburrido ¿no nos no, hemos aburrido no, de estar juntos? No. no, no, claro que no y ya claro. a esas edades de nosotros que ya andamos pisando los 80 y bueno yo oiga usted oiga yo usted. yo ando empezando pues, ya cerquita de los ochentas Ajá. entonces pero, ni mi esposa ni yo nos aburrimos siempre no, tenemos no. algo que hacer no no porque este o sea el, el, el tiempo el tiempo que, que, que la gente ocupa en el va y vende la vida que hacer es estudio eh, compromisos y, y, y entonces no le damos al cuerpo reposo no le damos a, a, a la mente un, un reposo, no, no está esa esa comunión que debe de estar eh, entre los mismos y esa comunión eh, con Dios, entonces si no, no, no damos ese espacio, pues, o sea, la gente está siempre, ay, pues, ¿qué hago? ¿qué hago? porque no está el espacio que le tenemos que dar al Señor también. Miren, nosotros hacemos mucho. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estás viendo ahorita, lo estamos haciendo nosotros. Sí, amén, así es. Y no todos los días lo estamos haciendo, pero ahorita últimamente o, sí hemos estado ocupamos, todos los días haciendo algo. Ocupamos un tiempo, claro. Pero tenemos más de 700 videos en, en YouTube. Así más, es. Todo lo que hemos hecho en Facebook y en otras páginas sí, sociales. Sí, amén, amén, amén. Estamos ocupados siempre, siempre estamos haciendo algo, algo. Eh, a, a, además de atender al resto de la familia. Sí. Tenemos cuatro hijos, siete nietos. Y tratando pues, eh, de compartir siempre este, pues, la palabra, el buen mensaje, porque sabemos que todavía hay mucha gente que no, pues, no, no, no lo sabe, no lo conoce. No, no hay esa comunión con Dios. A, a, así es. Entonces, ¿qué le estamos tratando de decir, mi amado? ¿Qué le estamos tratando de decir, mi amada? Que sí podemos estar ocupados y no fastidiarnos y no aburrirnos ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho, mucho que hacer. Ahora, Así es. Alguna sugerencia más que te quiero dar. Fíjate lo que dice aquí el Salmo 46, 10. Salmo 46. La nueva traducción eh, viviente. Nos dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Y con eso que estamos a nivel global Y Dios es un Dios global Pues Entonces todo el mundo Lo eh, no va, honrar, sí, no va sí. a honrar Pero no todo el mundo lo conoce Ese es el problema a Ahora así es. De déjame decirte otra cosa Piensa qué tú puedes hacer Como mujer de hogar Ya sea soltera o casada de Cualquiera que sea tu situación Así es como pareja, piensen qué pueden hacer. Hay muchas cosas que pueden hacer juntos. O muchas cosas que pueden hacer. Pues ella hace algo, él eh, algo. Y los hijos, pues bueno, si ya son mayorcitos, pues también pueden hacer sí. algo. Enseñarles. Enseñarles. En, enseñarles claro. eh, piensen, mediten, oren, busquen de Dios para que Dios les pueda... Uh -huh. eh, dar la sabiduría. Sí, cómo puedo ayudar a los demás. Sí, exacto. ¿Cómo podemos llevar, ayudar a los demás? Entonces, de ahí va, va a depender de qué podemos hacer en casa. Así es. Entonces, tenemos algo más aquí. Bien. Eh, Como una sugerencia. Claro que sí. Ahí tenemos, este, pues, Apocalipsis 3.20. Eh, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, mira, dice el Señor. El Señor quiere entrar a tu vida. Y ahí lo pusiste en, en un corazón. Así es. Él está tocando la puerta de tu corazón. Así es. Y te está diciendo, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Correcto. Imagínate así. Te está tocando la puerta de tu corazón. Así es, también. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré, y dice que van a estar juntos, van amén. a convivir juntos, sí amén van a ser como amigos, y ese es el, el punto de que es bien importante, en que nosotros seamos amigos de Dios, para que Él nos pueda ayudar, guiar, bendecir, y que Él nos pueda dar eh, la trayectoria de la vida, por donde debemos de, sí. de, de, de transitar. Así es, amén, amén. Ahora, hay una cosa que es bien importante. ¿Por qué Jesús? Hay mucha gente mm. que no cree en Él. Mm -hmm. Lo cree por las estampitas, lo cree por las figuras, lo, lo cree por lo que se ve físicamente, pero no está en el corazón. No, no no está ahí. A lo mejor lo puedes traer ahí colgadito, pero ese no es el Jesús del que te estamos mm -hmm. hablando. Correcto, así Porque es. incluso esta misma imagen que estás sí. aquí viendo ahorita, <coughs> tú, los que están el, viendo el video, esa imagen bien puede ser o no ser la, sí. exactamente la, es, la imagen de Jesús cuando Él anduvo en la tierra. La del, imaginación del, del hombre, ¿verdad? Sí, porque esa sí. es una pintura. Entonces, ¿hasta dónde re, es real esa imagen? No lo sé, lo, pero lo importante no es la imagen, la imagen, sino el contenido de las Sagradas Escrituras. Correcto. Dice la Escritura en, en Juan 14 que, si yo soy el camino... Uh -huh. Yo soy Amén. la verdad Amén. Y yo soy la vida y, si, y nadie va al Padre Si no es por si medio es de mí. Por mí Así es. Entonces ¿Y qué está haciendo? Dice que en la casa de su Padre hay muchas, muchas moradas, moradas hay. Dice uh -huh. yo voy a, pues, a preparar el lugar Para Amén. vosotros Así es. Entonces ese es el Jesús del que te estamos el, Hablando El que hay que creer es, es, Esa fe es en él Ese, ese Cristo El bíblico El real el que vive, el que existe amén. y que no es una simple imagen o, o, o figura de él, sino el que quiere estar en tu corazón amén, amén, así es viviente ahí, un corazón viviente ahí que, que está ahí el Señor eh, gozándose sí, el junto contigo en todas tus actividades por eso dice que las cosas viejas pasaron y de aquí Todos en adelante son, son todas hechas ser... nuevas Amén. entonces así cuando es. tú vienes allá en ese conocimiento de Dios no de la religión, sino de Dios, entonces las cosas van a cambiar Amén. total y radicalmente. Así es, correcto, correcto, sí, es que esa, esa relación eh, debe de ser siempre, y es, y es tan, tan tan fácil y tan sencillo abrir nuestro corazón y, y, y aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, porque tenemos que, que ser como, como niños, así como nos, nos dice en, en Mateo 19, 13, ¿verdad? Este, cuando presentaban, este, traían los niños, los discípulos, uh, para llevarlos a, a Jesús y, y algunos se los querían impedir, pero este, el Señor les reprendió y le dijo, dejad los niños venir a mí, dice porque es, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacernos a mí como, como niños en, en esa comunión, en esa plática con el Señor y poderle decir, Señor, yo te amo, Padre, gracias, gracias porque me has dado la vida, gracias porque me das la salud, gracias porque me dan la oportunidad de, de, de platicar contigo, de estar en esa comunión. Y, y así nos podemos ir, pero alabándole y glorificándole y siempre reconociéndolo en todo, en todos nuestros caminos, en todo lo que vayamos a hacer, porque Él es el único que nos da la vida, nos da la fuerza, nos da lo que tenemos, Él nos lo ha dado, entonces Amén. darle la honra y la gloria a Él, gracias Señor, porque Tú eres bueno, eres maravilloso, Tu misericordia es grande, en fin, hay tantas cosas que decirle al Señor. Ahora yo no sé si tú ya recibes a Jesús en tu corazón pero si no, mira, es una cosa bien sencilla, bien simple y me gustaría poderte apoyar, diciéndote ¿qué, puedes, qué sí puedes hacer? si el Señor está tocando la, a la puerta de tu corazón ábrele y recibe y simplemente sí. haz esta or pequeña oración dile Señor Jesús, ven a mi vida ven a mi corazón Reconozco que te necesito. Mira que no sabía qué hacer, pero hoy, hoy, gracias porque estoy viendo este video, estoy viendo eh, esta transmisión en vivo. Estoy en este momento, Señor, con esas ganas, con ese anhelo, con ese deseo de hacer un cambio en mi vida. Ven, Jesús, vida. a mi vida. Cámbiame, transformame Dame la sabiduría, dame el entendimiento de qué sí hacer y qué dejar Aleluya. de hacer. Y Padre Santo. En el nombre de Jesús. Sí, Entren amén. a mi vida. Sí, sí, Entren en sí, mi corazón. Yo sí, les recibo. Yo te abro sí, la puerta amén. para que seamos amigos. Sí, amén. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. amén, amén, amén. Si tú lo hiciste, házmelo saber. Gloria, házmelo sí, saber amén. si tú lo hiciste. Pero déjame decirte algo más. El Señor sí quiere ser tu amigo. Él sí Ay, quiere ser tu amigo. Así es. Así si es. no has hecho una decisión todavía y quieres mandarnos un correo, quieres mandarnos un texto, o tienes una petición en especial para hacer, pues hazlo. Hazlo, mándanos tu petición en un mensaje por WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.gmail.com y nosotros te, te apoyaremos eh, con la oración, tus amigos Elida y Rafael. Bueno, y que el Señor te bendiga en este momento, grande. Ok, pero antes de despedirnos, una pequeña oración. Yo le voy a sí. pedir a mi esposa, pon tu mano ahí tu corazón precisamente, y recibe la bendición del Altísimo bueno. a través de la oración de mi esposa. Así es. Bendito, buen Padre Celestial. En este momento, Señor, yo abro mi corazón, abro mi corazón y te acepto, Señor. Ven a mi corazón, ven a mi vida, transforma mi vida, Señor. Quita de mí, Señor, todo lo malo que yo he hecho. Perdona mis, mis faltas, mis errores, Padre, eh, Señor Santo, perdóname. Ven a mi vida. Y desde este momento, Señor, yo te acepto en mi corazón por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, Señor, porque tú a eso viniste precisamente para venir a salvarnos del pecado. Gracias, Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia. Así que, Padre, podemos ofrecerte siempre, Señor, alabanzas, alabanzas por medio del sacrificio, de, de la oración, de la alabanza, de, de frutos, de frutos de nuestros labios, Padre, gracias, gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Y desde este momento, Señor, yo quiero que guíes mi vida, que tú me des la sabiduría, que tú me des el entendimiento, que tú me des el discernimiento al empezar a abrir tu palabra y a leerla. Señor, que yo la pueda comprender. Dame el discernimiento en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Pues o sea, ahí tienen todos los datos, eh, o bien escriben un, un correo, o por el WhatsApp, mándanos un texto, o bien a través de YouTube, eh, hazlo eh, por Messenger, y de alguna manera u otra, pues nos vamos a estar, vamos a estar orando por ti, sí, y si hay, hay manera de poder comunicar contigo, nos vamos a comunicar directamente contigo. Y pues no podemos más que decirles, Dios nos bendiga, sí, un fuerte es. abrazo. Así es. Y dejen que Dios obre maravillosamente en sus vidas. Así es, señor. Y muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir estos videos. así ah, sí, compártanlo, por usted favor. Usted no sabe cuántas personas usted puede bendecir. Bendiga a estas personas compartiendo los videos. El Señor le bendiga grandemente. Les amamos en el amor del Señor. Amén, así es. El y Rafael. Así es. Las pues bendiciones y dejen, dejen que Dios realmente bendiga sus vidas por compartir estos videos. Dejen, pero permitan a Dios bendecir por compartirlos.